Hablando con Jesús, podcast. Muy, mi, buenos días, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Hoy un día maravilloso, eh, aquí en la presencia del Señor, hoy en la cena del Señor, pero hoy con un tema. Uh, Maravilloso que nos da el Señor, el Espíritu Santo, ese Espíritu que, el Espíritu amado que siempre toca nuestros corazones, toca nuestras vidas. Y el Señor hoy nos lleva a Efesios 1.13, pero antes de comenzar esta palabra, como siempre, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor ese respaldo. Vamos a pedir al Señor que siempre, bueno, que su Santo Espíritu siga tocando nuestras vidas y lo que diga a través de cada uno de sus siervos y pastores, y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Rey. Señor, gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle esa honra y el poder a nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, Padre, la gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, por este día de vida. Gracias por estar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amado Señor, poderoso Rey, te queremos agradecer, Padre Celestial, por esta nación, por sus fronteras, por sus por su comunidades, ciudades, Señor, también te pedimos por aquellas, o, o, aquellas otras naciones, Señor, Padre Celestial, que piden por ti, aquella, aquella, aquella novia, Señor, que clama por otro Señor, porque tú has dicho que clamemos los unos a los otros, Señor, para... Para re, confortarnos, para reforzar, Padre Santo, esos, es en esos momentos débiles, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amado Señor, Tú eres perfecto, Tú eres grande, amado Padre Celestial. Te pedimos por esa nación de Israel, Señor, te pedimos Padre Celestial. Por aquellos pequeños, Señor, que no tienen un lugar donde dormir, Señor. Aquellas, aquellos pequeños que nacieron hoy, Señor. Aquellas personas que partieron hoy, Señor. Te pedimos por cada una de ellas, amado Señor, que tú seas haciendo aquellos que nacieron en este mundo algo maravilloso, Señor, y aquellos que partieron que estén en tu presencia. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, hoy un tema maravilloso que es el Espíritu Santo. Un tema maravilloso, me encanta hablar del Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor nos habla sobre el Espíritu Santo. Es un tema que muy poco se habla en, en las iglesias y por eso necesitamos hablar de, de, de ese hermoso Consolador y por eso la palabra nos dice en Efesios 1.13, en, eh, en él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Santo Espíritu que realmente necesitamos, que tenemos cada uno de nosotros. Y es maravilloso que el Señor, como nos lleva, como uh, lo tenemos nos, nos, entre nosotros, nos, nos da esa paz, esa tranquilidad. Y siempre queremos darle al Señor que gracias por dejar al Señor, a nuestro amado Jesús, es el consolador hermoso, el Espíritu Santo. Y recuerda que... Eh, debemos andar como hijos de luz, también ese, eh, a Pablo le decía a los Efesios en, en el capítulo 5, 10, eh, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el, en el cual hay disolución, antes bien, se lleno del Espíritu Santo, ahí es, está, uh, este versículo hay una controversia, siempre, que, que si se puede tomar, que no se puede tomar, pues ya es decisión de cada uno, si te quiere llenar del Espíritu Santo si te quiere llenar de su presencia yo digo y, y respetable para cada persona tú le darías cocaína, marihuana a tu hijo para que ande bien en, los, en, los camiones, en, en, en tu hogar y todo eso ahí te lo dejo ya es decisión tuya si tú le darías cocaína o, o marihuana o una, una, una droga ilícita a tu hijo para que se llene de de, de, de de ese buen ejemplo tuyo, entonces es, yo lo veo así, pero eso es respetable para cada uno, cada uno ya da decisión, si, si, por, eso, si, por eso dice eh, el eh, Efesios 5:18, no siempre que es con vino, en lo cual hay disolución, decía Pablo, antes bien se llenos del Espíritu Santo, que es maravilloso, que lo, lo mejor que puede uno ser es ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia, eso es maravilloso. Y, y es por eso que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, necesitamos estar, estar llenos en su presencia. Cada, cada vez, porque cada vez personal, a lo personal, eh, el Espíritu Santo nos llena, me llena más de, del conocimiento, de la sabiduría del Señor. Y pues el Señor cada día, a través, cuando, como dijo el Señor Jesús, que vendía un Consolador, que nos mostraría la verdad y esa verdad nos está haciendo libras. Y cada día nos estamos dando esa verdad. Y cada día, lo, a través del Espíritu Santo, eh, nos está mostrando que, la, la, el, que el camino es, es nuestro amado Rey. Y es maravilloso. Y es por eso que cuando Jesús estaba con, sus, ah, con los apóstoles, les decía que, que él tenía que irse porque tenía que venir uno. Y recordemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Tres personas en una. Y Jesús tenía que irse. ¿Para qué? Para venir en Espíritu y estar en, y habitar en cada uno de nosotros. Es por eso que también en la primera carta de los Corintios, 10.23, el apóstol Pablo, mira lo que nos dice en la, en la Reina Valera. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es qué es lícito? que Todo me es lícito que... Lo que tú estés haciendo, no te aleje del Espíritu Santo. Lo que, las decisiones que tú tomes, no te alejen de Dios, del Espíritu amado. Que el conflicto que tú estés, no te alejen del Espíritu Santo, pero no todo conviene. No todo conviene. Entonces, si tú estás en la, en la pornografía, en, en, en el alcohol y todo eso, eh, hay que tener mucho cuidado. Porque eso está alejando la presencia de Dios en tu vida. Entonces, eh, lo que estás haciendo, o si sea, hay mucha pornografía, comienza a orar, a doblar esa rodilla, a buscar una orientación que, que te ayude a que. a tener más el Espíritu Santo en tu vida. A nuestro amado Jesús. Que Jesús, cada vez que tú hables, sientas en, en, en tu corazón, en tu pecho que eh, Él está contigo. Es hermoso sentirlo. A veces hay momentos que de angustia, de, de aflicción, que uno dice, no, no puedo más. Pero un momento de esa oración y pidiéndole a nuestro amado, en el nombre de Jesús, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llena de su presencia. ¿no? Y, y, y es hermoso como eh, el Espíritu Santo eh, vemos como... Uh, Trabaja en cada persona, en cada carácter, como ese alfarero. Ese, ese alfarero como que en, en, en, en, en esa vasija, en esa olla de barro. Cada, eh, cada uno es diferente. Y por eso en el Evangelio de San Juan también nos habla de uh, la promesa del Espíritu Santo. Una promesa que, que también eh, eh, en, el, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan del 15, del 15 en adelante nos habla como de las promesas del Espíritu Santo, y algo maravilloso que nos habla este, este evangelio de, de, de Juan, en el capítulo 14, en el, el versículo 6, que nos dice que Jesús uh, le dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y, esta, y esto me hace, uh, me hace llevar a... Uh, al versículo 26 de ese capítulo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo es, he dicho. Mira lo que, lo que nos está diciendo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces el Padre va a enviarte esa luz va a enviarte ese Consolador y, te, y, y va a hacerte recordar lo que hizo Jesús aquí en la tierra, a, hacerte, a, a, a, a hacer que el Hijo nos dio ese ejemplo, que lo, lo, lo querían apedrear, lo maltrataban, lo escupieron hablaban mal de Él, pero Él siempre eh, tuvo, al, tuvo al Espíritu y Es por eso que cuando Juan, eh, cuando Juan estaba bautizando y el Señor uh, llegó al, al río Jordán, y entonces el, Juan dijo, no, no, no, no yo, yo no necesito hacer esto contigo. Y él decía, aquí no venimos a discutir qué o qué no debemos hacer. Aquí debemos demostrar al, a, a estas personas que lo que mandó a hacer el Padre. Y por eso dice el, el versículo 26, más es consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas esas cosas y os recordará de todo lo que es, os he dicho. Cada vez que leemos estas palabras, cada vez que vemos que el Espíritu Santo está lleno en nuestras vidas, es maravilloso. Es maravilloso y especialmente en esta escena del, eh, en esta escena del Señor, que cada día nos, nos llena, cada día realmente nos, nos está recordando precisamente en este momento el Espíritu Santo nos está enseñando que el Señor Jesucristo hizo muchas cosas, lavar pies, eh, no, no ser altivo, Él no fue altivo. Él tenía su rabia, claro que sí, porque tenía su celo. Cuando la gente vendía, convirtió la casa del, uh, de Dios como, eh, como un mercader. Ese es el celo del Señor, que no hay respeto. Y algo que tenemos que tener cuidado es que el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. Pueden hablar mal del Padre, pueden mal del Hijo, pero del Espíritu Santo hay que tener mucho cuidado. Por eso también, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, que nos habla el Señor, eh, en este capítulo sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira que todos no conocen al Espíritu Santo. Porque no han abierto, ese, eh, no han quitado esas ventas, no han abierto el corazón al Señor. Es como cuando tú eh, alguien te quiere invitar a, una, a, a su casa. Cuando lo, y cuando te quieren invitar a su casa es porque realmente eh, saben cómo eres tú, que eres, eres diferente y por eso tú estás invitando a, a, a esta persona a tu casa y vas a ver, y vas, y vas a sentir una paz, una tranquilidad. Así es con el Espíritu Santo. Mucha gente de pronto no te quiere llevar a, tu, a su casa, porque sabe lo que, cómo eres tú. Pero esa persona te, le encantaría llevar a su casa. Pero aquí como nos dice la palabra, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Vemos hoy un mundo que está en los afanes, que está únicamente, hoy vemos a los muchachos, a los chicos eh, realmente, enfocados en otra cosa, como lo decía eh, el profeta Oseas, este pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, y también nos habla que eh, realmente este pueblo eh, en Oseas, el Señor de, decía que iba a acabar con una generación, porque los padres no estaban haciendo la tarea y no hemos hecho la tarea. ¿De qué? De inculcarles quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Tomamos decisiones, a veces que no debemos tomar decisiones, sin, la, sin consultarlas con el Espíritu de Dios. A veces pensamos que sabemos, no las sabemos todas. Pero si tú no consultas al, a, al Espíritu Santo, mira lo que nos dice aquí, el Espíritu de verdad al cual... El mundo no puede recibir. Muchos no quieren recibirlo. Y si tú no tienes al Espíritu de Dios, por más cristiano que tú seas, ser, no vas a ir con Dios. Necesitas tener el Espíritu Santo. Y ahorita más adelante te voy a decir cuatro grupos de cristianos que hay hoy en día. Esos tipos, cuatro, cuatro grupos de cristianos. Porque no le ve ni le conoce. Entonces cuando te, si te ponen una venda y te dicen, uh, comienza a buscar una cámara. Y la cámara, eh, la cámara está en este cuarto. Y si tú tienes vendados tus ojos y piensas, ah, no, yo, yo sí, yo puedo, eh, yo puedo entrar y puedo buscar la cámara. Pero si tú tienes vendados los ojos y piensas que te lo sabes todo y que ya sabes dónde está la cámara, pero realmente no la sabes dónde está. Pero si, si entras, si, vas a, si te van a hacer entrada a este cuarto con, sin, sin esa venda y, y vas a buscar esa cámara, es porque vas a buscar, es, es un ejemplo para buscar el Espíritu Santo. Admitir que hay nobleza, admitir que hay una sumisión, admitir que realmente hay un arrepentimiento de corazón. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. No somos perfectos, claro que no, cometemos errores, claro que no. Yo creo que vamos a cometer errores hasta que eh, partamos de este mundo. Nadie ha sido perfecto. Hasta malos, hasta el más un Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Simón, Pedro. Tenía altitud petrofacta, pero el Señor lo quiso. Lo negó tres veces. Y Pedro a veces, y, y Pedro a veces, eh, no a veces, sino, Pedro se, se tomó el derecho de decir: pero ¿por qué perdona a Saulo, a, a Saulo, que es Pablo? Y él negó al Señor tres veces. Y ahora el Señor te dice: Yo te, yo he pagado un precio por ti, te estoy dando mi, mi, mi Espíritu Santo. Y el Señor te lo está dando. Porque el Señor nos está viendo a través de su Hijo Jesucristo. A través de Él es como ese espejo, es como esa ventana. Nos está viendo como sin rugas sin mancha, Pero el Señor está orando por, por nosotros. Porque es el abogado de nosotros. No es la Virgen María, no es otro santo. Eh, con todo respeto, la Virgen María es otra hermana más, otra sierva más. Que le ayudó al Señor, que se, se, se eh, bajó esa cabeza. Y, y también se estaba llenando en la presencia del Señor en Pentecostés el Señor les prometió que les iba a llenar el Espíritu Santo y veamos y vimos un, eh, un pueblo en, el, en, en hechos que realmente quería estar consagrado que realmente quería llevarse los unos a los otros no había rencor no había, eh, no había envidia por, un, por una temporada pero, y en ese momento, cuando se llevó, fueron llenados del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te toma, te, eh, toma el control de tu vida, te transforma. Y en ese día que cuando todos esos re, como recibieron el Espíritu Santo, casi como 3.000 personas, eh, los otros decí, eh, comenzaban a hablar lengu en, el, en lenguas, y otros dicen, de, están borrachos. Están borrachos, están, están diciendo otras eh, cosas que no tienen sentido. Pero eso está hablando mi, mi, mi lengua, yo no entiendo lo que me está hablando. Está hablando de, de, de Jesucristo. Es lo que hace el Espíritu Santo, Hablando de Jesucristo. Y es lo que hoy nos, el Señor nos quiere hablar. De pronto nos verán ahorita, uno, dos, tres. Pero yo tengo la fe y la convicción que el Espíritu Santo... De pronto va a poner a alguien y va a ver este video entre pronto, en dos, tres, cuatro meses. Y lo va a tocar porque lo va a necesitar, porque necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita estar lleno de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermoso eres, maravilloso Señor. Y mira que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Señor, parte. ¿Quién va a estar en nosotros? Jesucristo. Recordemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona. Eh, tres personas en una. Estar, estar llenos, estar, eh, que Jesucristo esté con nosotros y nos está diciendo, no, no vayas a la izquierda, no tomes esa, no tomes esa, esa decisión, el Espíritu de verdad está contigo. Es maravilloso. Fácil, no. No. Y, y precisamente el profeta Joel dijo que llegarán los tiempos que todo el mundo iba, iba a tener el Espíritu Santo. Y, y lo tenemos aquellos que quieren realmente tener el Espíritu Santo. Y es maravilloso. Es hermoso como el Señor toca a cada uno uh, de una manera especial. De una manera uh, hermosa. Y le damos gloria y honra al Señor por este día tan hermoso. Le damos gloria y honra al Señor porque cada día uh, sus promesas se cumplen. Aquellos que buscan esos dones, maravilloso. Tiene esos dones. Don de, de lenguas, de profecía. Es, es maravilloso. Ese don de ciencia. Tantos dones eh, que, que el Señor los quiere, quiere dárselo a todos. Pero son muy pocos los que los quieren. Vamos a un pueblo únicamente que, que busca... El padre de maldad no quiere no entender quiere realmente el Espíritu Santo, tener un corazón limpio. Vemos a un padre que, que está triste, pero al mismo tiempo nos ama. Y nos ama porque y, y, y está el Espíritu Santo. Yo no me hallo el día que ya no está el Espíritu, el Espíritu Santo en esta tierra. Dios nos libre, Dios nos ampare de que el Espíritu Santo... Eh, no esté nosotros estando aquí o nuestras generaciones que nuestros familiares no se vayan y ya no, ya no esté el Espíritu Santo ya se sienta más la maldad y todo eso se siente y es lo que queremos cada día que realmente el Señor te llenes del Espíritu Santo una vez más, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Realmente tú estás en el Padre? Tú dirás, claro que sí, pero si no, le, si no vas al hijo, ¿cómo vas a ir al Padre? Y, y estás escruiñando y, y leyendo la palabra de Dios. No es únicamente leer algunos proverbios, algunos salvos, no, tienes que eh, ponerte juicioso. Como lees esa revista, ese periódico, o lo que tú leas, intenta leer esta palabra, porque en esta palabra te, está, te está, uh, eh, está mostrando muchas cosas. Y es el Espíritu Santo transmitiéndote cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor cada día de nuestras vidas, nos quiere mostrar que, que nos quiere mucho, que Él nos quiere eh, dar a entender que, él, como dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y, man, y me manifestaré en él. Como el Señor se, está, se manifestará a través tuyo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transformará tu vida. El Espíritu Santo transformará uh, muchas actitudes tuyas. Muchos comportamientos tuyos. ¿Nos falta? Claro que sí. Vemos pastores, vemos muchas personas que en un video se ven bien. Pero tendrán sus, tendrán sus, sus defectos porque son, son seres humanos. Eso no significa que no están con Dios, pero cada día están en esa lucha. Estamos en esa lucha, luchando en que, eh, en que esta carne, luchando con esta carne, ya, ya, ya que nacemos somos pecadores. Es por eso que el Señor nos está diciendo el que el que tiene mis mandamientos una vez más, si tú, si tú ah, ah, sigues unas reglas en tu casa y las guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Si tú amas a Jesús, comienza a seguir esas reglas y siendo guiado por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es lo que nos está diciendo el Señor. Palabras maravillosas, palabras hermosas. ¿Por qué? En el, en el versículo 25, mira lo que nos dice en el versículo 25 de ese capítulo 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y el 26, te lo repito, más, en, más el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre va a enviar el Espíritu. Toda persona es porque el Señor la no está. Ok, vaya para allá. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay momentos que el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente y, y llevar a, tu, a nuestro corazón cosas que no son de Dios. Y ya debemos de pensarlo, que lo bueno y que lo malo. Y como decía en la primera, la, en la primera carta de los Corintios, la primera epístola a los Corintios 2, 23 todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué te edifica llegar a... Más a la presencia de tener el Espíritu Santo en tu vida. De tener el Espíritu Santo en tu corazón. Precisamente estaba, estaba viendo estos días uh, unas canciones de reggaetón. Cómo te a las mujeres. Cómo las ponen por el piso. Pero a los jóvenes les encanta eso. Y y esas can... y algunas canciones de ese mismo cantante, ¿cómo habla mal del Espíritu Santo? Dios tenga misericordia de ese, de, de ese, de ese muchacho. Y es algo que es triste y como, y como te lo digo, eh, tú dejarías cocaína, marihuana o algo a tu hijo y que tú estuvieras en tu casa... Pero no va a mostrar lo que tú eres, sino va a hacer lo que se le, perdona lo que se le dé la gana. Es lo que nos está mostrando Dios. Es lo que quiere Dios. Que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es lo que nos está diciendo el Señor. Maravilloso eres, Señor. Grande eres, Padre Celestial. Mira que. Eh, también hay otra palabra que nos lleva el Señor Ay, un momento. es maravilloso Señor en, también en Primera 1 Corintios en el capítulo 11 versículo 1 y esto es yo creo que esto es parte, me lo acabo de traer el Señor. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que Pablo diga a, a, a, a, a los corintios. semitadores imitadores de mí. Ok, si no puedes ser imitador de Cristo, trate de imitarme a mí, yo soy otro mortal. No soy perfecto. Pero a pesar de sus imperfecciones a pesar de que mató a muchos cristianos el señor tuvo misericordia tuvo piedad tuvo le dio esa gracia y fue escogido para ganar a los gentiles es lo que quiere cristo que seamos emitadores de, de pablo pablo decía seamos emitadores de cristo Yo sé que nos cuesta, Iglesia, nos cuesta mucho, pero eso es lo que cada día queremos eh, hacer, que seamos imitadores en el nombre poderoso de su nombre. y Queremos que el Señor cada día nos llene más, pero ¿cómo? Tú abriendo las puertas de tu corazón, tú abriendo las puertas de, de, de tu vida, porque el Señor está dispuesto pero si tú no dejas que el Señor uh, te dé ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, hay un problema ahí, un problema grande que, que el Señor realmente está diciendo, pues yo, yo quiero, yo pago un precio, pero Él no quiere, el Señor no obliga a nadie, y, y como yo lo comparto con unos hermanos y con mi esposa, mis decisiones, las decisiones que eh, o los, los uh, mis decisiones que tomé hace mucho tiempo, hoy en día hay consecuencias, muchas consecuencias y es por eso que pues le agradezco a Dios, le, le agradezco al señor, a nuestro amado Padre celestial que me sacó del alcohol. Yo digo que un año más yo estaría a tres metros bajo tierra. Pero la misericordia, y la gracia del Señor es tan grande que me llenó, me ha llenado de su Santo Espíritu. Y cada día quiero llenarme más, quiero, quiero tener más a su presencia. Pero bueno, no es una cosa de ir nomás ir al templo, ver unos videos, sino realmente es que, hermano, hermana, es de, de lo que te estén hablando, llegar a tu casa, también, bueno, vas a descansar también. Es de escrudiñar, entender de lo que te hablaron. Pedir al Espíritu Santo antes que comiences a leer esta palabra que... Padre Celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a leer esta palabra, dame entendimiento, el entendimiento, ayúdame a escruñar lo que me vas a hablar, lo que voy a leer, Padre Celestial. Y como le hemos dicho, un versículo, cada día puede darte una, una respuesta diferente. Cada palabra puede significar algo diferente. Pero una vez más, más por ejemplo, el, el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿quién? No dijo Jesús. No dijo Jesús, dijo el Padre. Por eso es que tenemos que leer, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre. ¿A ¿Quién está mandando aquí? El Padre. Y algo que me gustó del Hijo es que, eh, cuando decía, tú dices bien que soy Señor, y yo hago el ejemplo de mi Padre, de nuestro Padre. Qué hermoso es, maravilloso. Y algo que, que quiero ya ir tocando, porque ya el, paso, ya el tiempo está pasando, ya llevamos más de media hora, gloria a Dios. Gloria a Dios, eh, es que los, la, el, cua, los cuatro grupos de cristianos que hay, el primer grupo de cristianos es aquel que, que, que, que busca de la presencia del Espíritu Santo, aquellos que tienen los dones, los dones de Dios, aquellos que tienen don, una vez más el don de lenguas, profecía, el de ciencia, son aquellos que realmente cada día están buscando más de, de Dios. Es el primer grupo de cristianos. Si tú estás en esa parte, gloria a Dios, sigue buscando más dones del Espíritu Santo. Y es maravilloso que cada, que cada vez el pueblo de Dios, la novia de Dios, del Señor, se esté preparando con esos dones, se esté preparando cada día más, y que busquen al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en el nombre poderoso, de su nombre. El segundo grupo de cristianos, saben que necesitan el Espíritu Santo, y lo piden, pero no lo han recibido. Llevan mucho tiempo, pero sus corazones, hay algo en sus corazones que el Señor nos lo ha dado. Y, y, y aquellos que dicen, hoy llevo como... 10, yes, 15, pero no he recibido al Espíritu Santo, has mirado tu corazón, le has preguntado al Señor qué está pasando, le has preguntado al Espíritu de Dios, por qué no he recibido al Espíritu Santo, ese es el tipo, el segundo tipo de cristianos, que una vez más, que no han no, no se han llenado al Espíritu Santo ¿por qué? porque hay algo orgullo para la gloria el chisme al Señor no le agrada eso el Señor quiere algo diferente y que tú las decisiones que tomemos de aquí para adelante sean con el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo el grupo 3 de cristianos que hay, creen los que no necesitan el Espíritu Santo, los cristianos religiosos, van a las iglesias y... o hay muchas iglesias que no les hablan del Espíritu Santo. No quieren cumplir la palabra de Dios. Y dicen que pueden ser cristianos, entre comillas. Que no necesitan de la palabra de Dios, que no necesitan una Biblia o para para estar llenos, llenos de Dios. Yo digo que cuando tú tienes un empleo, te hacen leer un manual de cómo debes de comportarte, cómo debes de instruirte. Tú tienes que llenar eso, ¿cierto? Así es con Dios. Tú necesitas leer este manual de vida, que es la Biblia. Aquí nos dice cómo comportarnos. Y queremos hacer lo máximo para ser para mostrar que somos grandes esos grandes embajadores del reino de los cielos es lo que debemos hacer pero mucha, muchas veces como que no no queremos entender que que el, que el Señor está poniendo un, un, como un, esas esas esas esas reglas para qué para que obedezcamos, es que si no, so si no somos uh, capaces de amarnos los unos a los otros, nos, eh, vemos muchas cosas, vemos muchas veces y lo hemos visto con, con mi esposa, que hay muchas personas que no aman a sus padres, y eso es tremendo, este grupo de cristianos realmente dicen, no yo puedo vivir sin Dios, y ese grupo, y, y hay un grupo cua, número cuatro. En este grupo número cuatro de cristianos son los que rechazan al Espíritu Santo. Pero en el grupo número tres, a veces sienten como que, ah, no, yo yo yo yo no necesito cumplir la palabra de Dios. Y van a otras, a otras iglesias y los confunden. Y... Y, y han sido confundidos y... El enemigo se los lleva porque creían que tenían, que, porque ellos piensan que no necesitan cumplir la palabra de Dios, no necesitan, no necesitan los dones, no necesitan, no necesitan el Espíritu Santo. Pero, bien dicho, si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a conocer la verdad, el, yo, el camino, la verdad y la vida. para llegar al Padre que es Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. El grupo número cuatro de cristianos, un grupo que rechazan al Espíritu Santo, blasfeman contra éste y critican a los ungidos del Espíritu de Dios. Aquellos que hacen eso no están eh, criticando eh, a los, eh, no están contra estas personas, sino están en contra del Espíritu Santo critican el don de lenguas y lo que dicen en la palabra ah, profética que es inventado entonces hay algo, hay, tú no te estás blasfemando contra, contra esas personas blasfemas contra el Espíritu Santo y si lo estás haciendo, mucho cuidado pídele perdón al Señor y que el Señor te perdone porque es, es algo que no tiene, eh, no tiene perdón, blasfemar contra el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, si te lo digo. Llénate con mucho amor. Llénate de, de su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres maravilloso, tú eres santo para el celestial. Y, y como nos dice la palabra... El que me ama, como dice, el que me ama, el que me ama, el que me ama. Mi palabra guarda. Mi padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Qué hermoso. Esa morada, como decía Pablo. Saulo, Pablo. No importa las piedras. No importa los, los, uh, los, uh, las malas caras, todo. Pero lo que vamos a vivir en esta eternidad, en el reino de los cielos, no va a ser nada comparado a lo que, de lo que estamos pasando ahorita. Y, y, y, y es lo maravilloso que dice Pablo. A lo flagelaron le tiraron piedras hasta morir pero estaban llenos del Espíritu de Dios Pedro Santiago Esteban maravilloso es maravilloso saber que hay un Dios que realmente a pesar de nuestros errores de nuestras uh, falencias, sigue ahí. Él no obliga a nadie, pero Él está abierto con los brazos abiertos a, a decirte, ven acá, estoy esperándote en casa. Vamos, ya, ya falta poco, te dice el Señor. Falta poco para que regreses a casa. Eres hermoso, maravilloso Señor. Nuestras amas te alaban. Y vamos a, a ya ir al momento. So, son ya... A la, Santa, la, la cena del Señor. Vamos a ir a la cena del Señor. Porque es un tema largo. Es un tema largo, maravilloso el, el Espíritu Santo. Un tema que... que toca que toca y como, como decía Efesios 1.13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Quién es el espíritu de la promesa? El Espíritu Santo. Llénate, llénate, llénate, porque hay unas personas que dirán, pero este acabó de llegar y ya tiene el Espíritu Santo. Pero esta persona tenía esa hambre, tenía esa sed. El Señor vio que tenía, eh, eh, eh, quería ser lleno del Espíritu Santo y llegó. A esa, a esa iglesia y el Señor le abrió las puertas y fue lleno por el Espíritu Santo y toda la gente comienza y por qué Él y por qué y si yo estoy allá como cinco años, siete años, diez años y yo no me he llenado del Espíritu Santo y comienzan a atormentar y comienzan a, a cuestionarle a Dios, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios por qué no hemos llenado, no, no te has llenado del Espíritu Santo? ¿Quién, es, quién eres tú? si esa persona fue una persona nueva que llegó y fue llenada del Espíritu Santo, bueno, en él, en él o en ella había un corazón diferente. Y por eso muchas personas, ah no, no fui lleno, necesito irme a otra iglesia que realmente me voy a llenar del Espíritu Santo. Y si tú estás teniendo esos celos, sácalos en el nombre de Jesús. Dios te reprenda, diablo. Dios te reprenda, diablo. Porque esos celos, esas cosas, no, no deben existir en nosotros. Gloria a Dios. Si es hermano o es hermana obtuvo dones o se fue lleno del Espíritu Santo. Tú sigue sí doblando rodilla Que el Señor va a ver tu corazón. Y va a abrir las puertas, va a abrir sus, sus brazos y toma mi Espíritu Santo. Pero muchas veces vemos, y estamos en postreros tiempos, que la gente quiere llegar y ya, y punto. Pero el, si el Señor es como si tú vas a una empresa, perdona la comparación, y vas a manejar mucho dinero al comienzo esa empresa no te va a dar esa confianza, necesitas ganarte esa confianza, necesitas realmente mostrarle a esa compañía que tú eres un empleado en quien puedan confiar. Y yo me acuerdo cuando hace muchos años, muchos, muchos, muchos, muchos años, uh, manejaba mucho dinero, pero mucho, era, la cantidad de dinero que manejaba era enorme, pero al comienzo siempre me dejaban con alguien, porque no confiaban, pero ya pasando el tiempo, demostré que podía manejar mucho dinero, 50 mil dólares, 70 mil dólares en mis manos, y eso, yo al comienzo, wow, impresionante, pero llegué a, a demostrar a un hombre que podía tener confianza. Así es con el Señor. Así es para cuando nosotros queremos llenar del Espíritu Santo. Demostramos al Señor que realmente tenemos un corazón que a pesar que estamos luchando con, con, con esta carne todos los días. Y el Señor, Señor, sac, reprende, reprendo a ese diablo en tu nombre, Señor, reprendo. Como dijo el Señor Jesús, que, que, que, Dios te, que el Señor te reprenda, que el, que el Padre te reprenda. Señor, quiero mostrarte que necesito ser más lleno del Espíritu Santo y que necesito señalarte más, estar más lleno, Señor, de ti. Quiero entender, escruiñar, en, en mejor dicho, que el Señor te lleve a un, a un nivel sobrenatural cada día. Es lo que necesitas pedirle el Señor va a abrir las puertas de, de, de ese lugar, y te vas a llenar con el Espíritu Santo, y te vas a llenar de los dones, maravilloso, y es entonces que veremos una comunidad como en Hechos, que realmente estaba comprometida con el Señor, bueno, ahora sí vamos a pasar a la cena del Señor, yo pues los invito que vayan a, vamos a ir a la a, a primera la primera carta de Corintios, el capítulo 11 del 23 en adelante, en la institución de la cena del Señor. Esto es como un recorderis, como yo lo llamo, como estamos, vamos a recordar y vamos a practicar de lo que vamos a hacer muy pronto, yo sé que todo era, pero cuando va a venir la avenida? Está muy pronto, como decimos vulgarmente, colegialmente, menos que cante un gallo, eh, está la avenida del Señor. ¿Cuándo? El Padre únicamente lo sabe. Pero si sabemos mirar que las nubes, que va a haber lluvia, va a haber frío y eso, ya hay algo en nosotros como que el Espíritu Santo nos está diciendo, prepárense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 comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Asimismo, también uh, tomó también la copa después de hacer, haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la beberías en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que, que, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si hay algo que necesitas eh, pedirle perdón, arrepentirte, es el momento.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 juicio come y bebe para siempre, así que mis hermanos vamos a tomar este jugo de uva y vamos a comer este pan y vamos eh, siempre dándole gracias al Señor porque él es maravilloso, eres hermoso y, y vamos a tomar el pan Y habiendo gracias, lo partió y dijo, Tomá, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacé esto en memoria de mí, como de del Padre.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 Que representación de su cuerpo flagelado, Señor, que pagó un precio grande y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Y que este jugo de uva, Señor, represente esa sangre, Señor. Sangre inmolada, Señor. Sangre, Señor, que ha pagado, que pagó un precio y que nos dice que nos llenemos de tu este Santo Espíritu. Que nos dice que te obedezcamos. Que nos dice que muy pronto estás por venir. Te damos gracias, te damos, nos sentimos afortunados, privilegiados, Señor, de hacer esta Santa Cena. Tomemos de la copa. Bueno, mis hermanos, este ha sido otro momento más aquí en, en Hablando con Jesús Podcast, la Cena del Señor, hermoso, maravilloso, y nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús, eh, dándole la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar para terminar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, con ese respeto al Señor, Padre Celestial para la gloria, te pedimos, Padre, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, descienda en cada uno de mis hermanos de mis hermanas. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda en Colombia, en sus fronteras, en cada hogar, Señor, en cada corazón. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea tocando a ese pueblo, a sus elegidos, amado Padre Celestial. Sea tocando, Padre Santo, esa novia, preparándola, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que cada vez, cada vez Padre Santo, que nos llenemos del Santo Espíritu, queramos más y más y más y más y mucho más, Señor. Como tu hijo Yeshua, Señor, él es hermoso, maravilloso, Señor. Que ese Espíritu Santo nos recuerda lo que él, tu Hijo hizo aquí en la tierra, Señor. Padre amado, para la gloria, te pedimos grandemente, Señor, por aquellas personas, Señor, que están en los hospitales. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que están enfermas. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que hayan, que hayan nacido en esos pequeños, Señor, que hayan nacido en el día de hoy y que estén llenos de tu Santo Espíritu, Señor, estén llenos de tu presencia, Señor, y que sus padres sean inculcando a estos pequeños, Señor, con ese Espíritu de la verdad, Señor. Padre Celestial, Padre la Gloria, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, deseamos en la gloria. Eh, esta ha sido otra misión aquí en la, Hablando con estos podcasts. Nos veremos eh, el próximo domingo, Dios mediante, y siempre dándole la gloria, la honra al Señor. Y bueno. Eh, eh, dándole la cruel al Señor. Bendiciones.